Hola, ¿qué tal mis amigos? Bienvenidos una vez más a este su canal de servicio técnico y CCTV. Bueno, pues en esta ocasión, eh, como estamos viendo que por ahí algunos clientes nos están pidiendo que hagamos algunos videos como son eh, eh, la configuración de algunas antenas de la marca Ubiquiti. En esta ocasión vamos a configurar la Lightbeam M5, segunda generación, AC, segunda generación, como lo que está apareciendo en pantalla. Este tipo de antena, pues, es la que vamos a configurar el día de hoy. Y, bueno, eh, este es un tipo de, de configuración local que vamos a hacer, porque, pues, estamos aquí en laboratorio, en oficina. Y, bueno, eh, la configuración de estas antenas es diferente a las Lightbeam M5 normales. Es, eh, es una interfaz eh, diferente. Entonces, pues, eh, no es nada de otro mundo. Solamente son configuraciones, datos, frecuencias y nombre de red. ¿Vale? Entonces, iniciamos. Ya tengo conectado lo que es eh, mi antena, como el diagrama que tenemos aquí. Conectamos primero a la alimentación el cable PoE. Eh, después se conecta un cable que, de, que va de la salida POE a nuestra antena y la otra salida que dice LAN va a nuestra computadora. De esa manera pues sería la conexión para tener eh, nuestra antena conectada a la luz eléctrica y pues procedemos a configurar. Bien, como primer paso pues vamos a irnos a las opciones del adaptador. Estoy usando en este momento un sistema operativo de Windows 11. Entonces es muy diferente cuando ustedes entran al Windows 8, Windows 10. Y bueno, según el sistema operativo. Y en este caso voy a irme a las opciones de eh, configuración de red de internet. Y después me voy hasta la parte de abajo donde dice configuración de red avanzada. Después de eso me voy hasta abajo, donde dice Más opciones del adaptador de red. Y por aquí tenemos la ventana de conexiones de red. En la opción de Internet o Ethernet, tenemos que configurar eh, la IP de la antena que trae de fábrica. Dando un clic derecho, nos vamos a Propiedades. Después en protocolo de internet versión 4, propiedades. Y vamos a seleccionar esta opción. Eh, su, si su computadora no nunca la ha usado, pues va a tener la opción de obtener una dirección IP, como en este caso. Así. Pero nosotros vamos a usarla de la siguiente manera. Vamos a usar un segmento de red 192.168.1.100. Este es un ejemplo. Podemos ponerle aquí 10, 20, 30, 40, lo que sea. ¿vale? En este caso le puse 100. Ese es el ejemplo que pongo siempre. Le damos aquí en la tecla tabulación. Nos pone la máscara del subred. Eh, nuevamente, en la puerta de enlace, pues vamos a poner la dirección IP de la antena, que es la 192.168.1.20. Esta es la dirección de nuestra antena para poder entrar a nuestra configuración, a la interfaz Vale, le damos en aceptar, cerrar y esperamos que se conecte en esta parte que nos diga eh, de esta manera red 8, red 9, red 10 según el número que les aparezca. vale Minimizamos esas ventanas y nos vamos a una ventana de Google y en la barra de direcciones vamos a poner la IP de nuestra antena que es la 192 168.1.20 le damos enter y bueno usted, ustedes les va a aparecer de otra manera eh, yo en mi caso va a aparecer esta ya que tengo un antivirus que es el carpesque vale yo aquí le voy a dar en detalles ustedes les va a aparecer diferente y aquí ya me está apareciendo la URL: es la 192.168.1.20. Eh, le voy a dar aquí en de, Deseo continuar. Y bueno, ya en la siguiente ventana, pues nos va a aparecer la interfaz de. Como es la primera vez que estamos configurando, vamos a seleccionar el idioma. Y vamos a seleccionar el país. Eh, según el país que esto, ustedes están eh, configurando, pues van a seleccionar, ¿no? Yo en este caso voy a seleccionar México y le doy en acepto los términos de uso. Damos en continuar y aquí me pide que yo cree un nombre de usuario y una contraseña, ¿vale? Entonces vamos a ponerle, voy a usar este usuario y voy a usar la siguiente contraseña. Bien, perfecto. Muy bien. Una vez ingresados los datos, voy a dar en guardar. Y perfecto, ya estamos en la eh, ventana principal de nuestra antena. Ya, ya, ya entramos en la interfaz de configuración. Bien, eh, la versión que tiene esta antena es la versión eh, WA, versión 8.7.1, la que actualmente tiene. Podemos configurarla a una versión más reciente o regresarla a una versión más antigua. Bien, eh, en el menú izquierdo de nuestra pantalla vamos a encontrar un menú que dice inalámbrico, donde nosotros podemos encontrar lo que es eh, la configuración inalámbrica básica cómo podemos activar el punto de acceso si esta antena va a ser utilizada como punto de acceso o en modo cliente. Si nosotros vamos a utilizarla en punto de acceso, se activa esta pequeña opción y se aplican los cambios. Claramente está, eh, si activas esta opción, pues hay que modificar eh, los parámetros para poder utilizarla. Bien. Eh, Seguida de esto, pues tenemos el, el ancho de canal, el control de frecuencia o la lista de frecuencia. Vamos a encontrarla al activar esta lista, esta opción. Y le vamos a dar en editar. Y en este caso, pues vamos a ver eh, las frecuencias que eh, nos da la antena según la región que nosotros activamos. En este caso es México. Está limitado a estas frecuencias. Si nosotros activamos la, eh, la de Estados Unidos. Eh, va a aparecer más frecuencias, ¿no? Entonces, según el país donde están, las frecuencias pues, van a aparecer más, para que cada país pueda utilizar su región y su frecuencia, ¿vale? Entonces, eh, perdón, andamos un poquito malito de la garganta, Ahí, disculpen. Eh, entonces, en este caso, si nosotros vamos a utilizar una frecuencia en específica, pues vamos a buscar la ideal, algo que... Después les voy a enseñar cómo hacer un análisis de espectro para saber en qué frecuencia es la más limpia que tengan en, en la zona donde estén. Eh, yo siempre utilizo las, las más altas, ya que la frecuencia más alta pues pasa un poquito más eh, de velocidad. Y bueno, eh, como principal yo utilizo la 5745. ¿no? Ya ustedes pueden utilizar la que ustedes desean, vale, la opción de lado antes de pasarnos esta, esta parte, eh, nos aparece el país que es México, aquí nos dice si lo, lo deseamos cambiar eh, la antena que estamos utilizando ahorita que es la de 23dBi, y bueno, eh, en esta opción pues es donde aparece eh, la potencia de la antena, no de cada, de cada antena, entonces lo que nosotros vamos a utilizar, eh, pues es según, según eh, la distancia que vamos a utilizar, donde vamos a poner un enlace, pues vamos a seleccionar la, la antena, la potencia de la antena, perdón. ¿Vale? Entonces ya vieron que pues aquí es donde se hace el cambio. Si nosotros lo ponemos en 6 dBi, pues vamos a utilizar toda la potencia, ¿no? Toda la potencia que. Nuestra antena eh, nos da. ¿Vale? Eh, bien. Vamos a configurar esta antena. En unos momentos. Entonces. Eh, vamos a regularla. A 2 dBm. Para que no afecte la potencia del radio. En el interior de, de nuestro laboratorio. Y así no cause ningún conflicto. En la opción de eh, autoajuste de distancia, la podemos dejar activado o desactivado. Si nosotros sabemos la distancia, podemos ponerla manualmente. Si no, activarla esa opción de autoajuste. ¿Ok? Voy a seleccionar eh, esta antena como punto de acceso, solamente como punto de acceso para hacer eh, pues un enlace, y voy a... Eh, Escoger un ancho de canal de 30 MHz. Ustedes pueden escoger 40, 30, 20 o 10. Entre más eh, grande sea el número, eh, el ancho de canal abre y la distancia se reduce para un enlace. Si ustedes quieren hacer un enlace más eh, específico, más detallado, más lejos, entonces utilicen una frecuencia de 20 a 10, ¿vale? O de 30, según la distancia. Bien, yo voy a dejarla en 30. Y, bueno, a ver, vamos a dejarla... Ok, voy a dejarla en 40. Perfecto, entonces vamos a dejarla en 40. Eh, ustedes pueden hacer lo, lo este, conducente, ¿no? Según su, su proyecto. En esta opción, vamos a dejarla en flexible, ¿no? Flexible. Ya tenemos lo que es el punto de acceso el ancho de canal, eh, la opción de flexible, la potencia de la antena, vale la frecuencia que vamos a utilizar, ¿okay? aquí vamos a poner el nombre de la red que va a emitir esta antena, en este caso vamos a poner enlace, enlace-1, o puede decir, punto de acceso, punto de acceso 1. El nombre que ustedes pongan aquí, es la que van a encontrar al momento de hacer un escáner con la otra antena en modo cliente. Así la van a seleccionar. Van a poner una contraseña y le, de, y le van a dar en aplicar cambios. Bien, perfecto. <coughs> Eh, vamos a ponerle una contraseña. El ejemplo de esta contraseña que siempre utilizamos. Ok. Con esto ya tenemos una configuración básica. Ya podemos darle a aplicar. Y podemos pasarnos a la siguiente pestaña. Si queremos hacer una configuración más avanzada, vamos a darle en la parte de abajo donde dice avanzadas y podemos ver más opciones. ¿Vale? Bien. Por el momento vamos a dejarla hasta aquí. Vamos a dar salvar. Esperamos que aplique los cambios. Y nuevamente ingresamos muy bien ya aplicamos los cambios ya está eh, configurado esta parte bien, nos vamos a pasar a la pestaña de red y en la pestaña de red vemos lo que es el modo de red que vamos a utilizar en modo bridge vale, no vamos a utilizar el enrutador, el enrutador vamos a utilizar el modo puente, modo bridge, ¿vale? Y la configuración, pues, sería la simple, porque en opciones avanzadas, pues, tenemos más, eh, más detalles, ¿no? Que podemos hacer configuraciones más detallados ¿vale? Entonces, aquí no vamos, a, no vamos a tocarle nada. Vamos a configurar en modo simple. Perfecto. En eh, la configuración eh, de administración de red, la dirección IP la vamos a usar como estática. En cada red que ustedes utilicen va a ser una IP diferente. ¿Por qué les digo esto? Porque muchos de los casos ha sucedido que nos han llamado y nos han dicho que no tienen conexión eh, a Internet. O sea, tienen un enlace. Está enlazando perfectamente, pero no tiene internet. ¿Por qué? Porque utilizan este mismo segmento. Tal vez no lo modifican y conectan, configuran su antena y lo conectan. ¿no? Pero en este caso, ellos tienen que eh, hacer un, un CMD. O sea, ir a la consola de eh, símbolo de sistema. y hacer un ipconfig ipconfig y aquí nos va a dar los datos de eh, del adaptador que estamos usando que en este caso es la antena que está conectada y configurada pero también estamos conectado vía inalámbrica a la red que vamos a utilizar eh, en este caso, esta es una este es un, eh, dirección IP de un microtick que tengo conectado por aquí. Eh, pero a la red real que vamos a utilizar, pues sería a la red de internet que nos está dando el internet. En este caso, yo voy a utilizar... Eh, a ver. Déjenme por acá. Vamos a conectarnos a otra red para darle los datos específicos. Perfecto. Nuevamente voy a hacer un IP config. Y a la red de internet que estamos conectados o que deberíamos estar conectados eh, al router principal en la terminación 0.1. Entonces... Por lo tanto, esta puerta de enlace que nos aparece aquí, es la que tenemos que poner. Y en el mismo segmento tenemos que poner las antenas. Si se fija aquí, en este segmento vamos a poner las direcciones IP de nuestra antena para que tengan una buena comunicación entre ellas y así eh, tengan internet. ¿vale? Entonces, si nos vamos aquí, aquí tenemos el 1. Y en la parte de abajo también. Entonces, aquí vamos a cambiar. Por default, todas las antenas traen terminación 1.20. Para que no entren en conflicto entre ellas, tenemos que cambiar la dirección IP. Bien, en este caso, yo voy a utilizar la IP 200 para esta antena y la 201 para la otra antena en modo cliente. ¿Vale? está en estática y la parte de enlace aquí lo único que voy a cambiar es el 1 por el 0 para que ya esté dentro del rango de direcciones IP del servicio de internet que nos está dando el proveedor. ¿Vale? Vamos a colocar lo que son los DNS de Google. Ahí está. Y... Eh, en esta parte, yo voy a desactivar eh, la IP versión 6 y nada más. Vale, en esta opción donde dice límites de velocidades, podemos agregar los límites de velocidad a, pues, a la antena. Ahí está: WLAN o la LAN 0. Si queremos agregar una velocidad a la interfaz de nuestra antena, aquí es. Eh, en esta opción, pues vamos a ingresar la dirección y la, la velocidad que le vamos a dar a nuestra antena, el ingreso de la antena, y eh, de salida, pues vamos a darle también los, los datos, ¿no? La velocidad, ¿vale? Entonces, no vamos a entrar en detalles en estos ahorita, y bueno, una vez que ya tengamos estos datos Configurado, vamos a darle en salvar. Y como ya le configuramos una IP diferente, entonces tenemos que irnos a la opción del adaptador ¿no? para poder entrar a la configuración nuevamente. En ¿no? dado caso que perdamos comunicación con la antena, esto se tiene que hacer las veces necesarias para configurarlas, ok, ahí está esperamos que lo identifique ahí está, ahora sí, aquí arriba ya los puso en automático, solamente le vamos a dar en deseo continuar en sí y ya estamos nuevamente dentro ok, aquí nos falta ponerla Perfecto, como pueden ver, ya tenemos configurada un nombre de red. Bien, aquí eh, nos aparece que ya tenemos una eh, actualización del firmware a la versión 8.7.11 que ya está disponible, me dice. Y pues aquí nos aparecen todos los, los modelos que podemos eh, actualizar, ¿no? Con esa versión. ¿Vale? Pero como nosotros no, no queremos actualizar, pues vamos a eh, darle en cerrar. Esta opción lo podemos desactivar en sistema y en esta parte donde dice buscar actualizaciones. ¿Vale? Vamos a apagarla y le damos salvar. Con esto ya no nos va a dar eh, nuevamente, no nos va a aparecer nuevamente la pantalla. Perfecto. Entonces, como les decía, ya tenemos configurada la dirección IP. Lo tenemos que anotar por ahí en una libreta, una bitácora, para poder saber qué direcciones IP corresponde a cada una de las antenas y así poder tener el control para poder entrar desde una ubicación y hacer cualquier modificaciones. Vale, Entonces, eh, seguimos. La opción de sistema, como ya les había comentado, nos aparece la versión del firmware. Donde podemos subir eh, el archivo de actualización. Eh, aquí nos aparece el nombre de nuestro dispositivo. Podemos modificarla. Podemos modificarla, abreviarla. Vale. Y podemos punto de acceso o ap. Bien, tenemos activado lo que es el Air View. Esta eh, opción es para que nosotros podamos hacer un análisis de aspecto para ver en qué frecuencia eh, está más contaminada, más libre y bueno, etc. Bien, en la parte de abajo donde dice datos de tiempo, setting, eh, podemos activar lo que es la fecha de inicio de nuestra configuración, de nuestra antena. La zona horaria que vamos a utilizar para que tenga nuestra antena el, la fecha que se eh, configuró. Y bueno, más abajo tenemos el cuenta de sistema, que es el administrador O'Neill. Eh, cuenta de solo lectura, podemos activarla, cambiar la contraseña. Y podemos poner eh, lugar, latitud y longitud de la ubicación de nuestra antena donde está ubicado. Vale, aquí podemos reiniciar el dispositivo, respaldar la configuración, bajar el reporte de información, subir configuración, eh, reiniciarla a valores de fábrica. Y bueno, perfecto, ya con esto podemos aplicar los cambios dado caso que nosotros modifiquemos algo aquí y bueno, seguimos seguimos con eh, la pestaña de eh, Air, Mac, Air Magic todavía no tenemos esta pequeña opción activada, vamos a esperar eh, nos vamos a donde dice herramienta en la opción de herramienta es donde tenemos eh, la opción que les había comentado, del Arview eh, para nivelar alineación para descubrir, hacer un escáner de la frecuencia que está a nuestro alrededor y por aquí también podemos hacer un escaneo de sitio no mandar un pin el tráfico y la velocidad vale Ok, perfecto amigos. Como ya les había comentado, entonces estas opciones eh, aquí en la opción de Irmax eh, donde podemos hacer un escaneo de frecuencias donde podemos encontrar las más frecuencias más contaminadas y la más limpia. Entonces, eh, una vez encontrada esta frecuencia que vamos a eh, utilizar o que nosotros eh, decidamos que sea conveniente, eh, pues vamos a cambiarlas ¿no? en la opción de eh, red y pues aquí vamos a escoger lo que es una frecuencia la que nosotros encontramos más limpia seleccionamos y aplicamos los cambios ¿no? entonces para que ustedes tomen en cuenta esta pequeña herramienta y bueno en esta opción de eh, todavía no no tenemos este, habilitada una vez que ya se haga la, el enlace esta opción se habilitará para que ustedes vean cuál es su función, vale, entonces este, pues prácticamente esta antena ya que todo configurada, como ustedes pueden ver, aquí está, y bueno, pues vamos a irnos a la segunda antena, a configurar los parámetros de dirección IP, y bueno, también las opciones de red, ¿no? Vale, entonces vamos a eh, desconectar esta antena, vamos a abrir una pestaña nueva, Vamos a desconectar nuestra antena principal, que es en nuestro punto de acceso. Y vamos a conectar lo que es el otro cable, ¿no? De... Vamos a ver. Tenemos poquito de problema con nuestro adaptador. Ahí está. Muy bien. Perfecto, como nuestra antena, la otra que estamos a punto de configurar, tiene la dirección IP eh, por default, entonces vamos a poner nuestra dirección de nuestra antena para poder conectarnos a ella. ¿vale? Entonces terminación 20, aceptamos, cerramos y vamos a esperar que lo identifique. Una vez identificado, vamos a irnos a la dirección IP de nuestra antena, que es la terminación 1.20, ¿correcto? Perfecto, ya estamos aquí. Volvemos a mostrar detalles y le damos en Deseo continuar. Le damos en Sí. Y prácticamente, pues ya estamos dentro de la segunda antena, ¿no? Vamos a seleccionar lo que es México, el idioma español. Eh... Nuevamente, México, Español, aceptamos los términos de uso, ingresamos los datos, los datos que ya debemos de saber, y le damos en guardar. Perfecto, ya estamos dentro de la configuración de nuestra antena. Rápidamente, nos vamos a ir en la opción de red inalámbrico en la opción de red inalámbrico no vamos a activar eh, ni el punto de acceso, ni el punto, modo punto a punto, ¿vale? Vamos a seleccionar lo que es el 6dbi, eh, para que utilicemos toda la potencia, y bueno, vamos a dejarla en 2, posteriormente, y una vez que hagamos un enlace, pues eh, ya estaríamos subiendo, dependiendo de la instancia, vamos a subir la potencia. Eh, se acuerdan en el ancho de canal que se quedó la otra antena, es la, eh, el ancho de canal 40. Podemos seleccionar en modo automático para que nuestra antena busque el ancho de canal o seleccionar eh, específicamente el ancho de canal, en este caso 2040, porque la otra antena quedó en 40. Entonces vamos a dejarla sin 20 de canal 40. ¿vale? Seleccionamos eh, la lista de control de frecuencia y seleccionamos la frecuencia específica, ¿vale? Si nosotros seleccionamos esa frecuencia, pues solamente las antenas que estén en esa frecuencia vamos a detectar. Si seleccionamos todas, pues vamos a localizar todas las antenas que estén a nuestro alrededor, que tengan esa frecuencia, van a aparecer también en pantalla, ¿no? ¿no? ¿Vale? Entonces vamos a seleccionar... Eh, como tal la frecuencia específica. Le damos OK. Y eh, aplicamos cambios. ¿no? Aplicamos cambios. Y después vamos a irnos a seleccionar la red. Eh, pero antes de eso tenemos que cambiar nuestra dirección IP. Que es la que nosotros debemos de tener. Para un buen enlace. Y así pueda pasar el internet. vale Entonces la opción es de red, modo puente, bridge configuración simple, en configuración de administración de red vamos a ponerle en estática. Dijimos que vamos a utilizar el segmento 0 y la dirección IP terminación 201 de nuestra antena de nuestra segunda antena, ¿vale? Porque la otra fue la terminación 200. Correcto. El segmento de red o el puerto de enlace vamos a utilizar la 0.1, terminación 0.1. Colocamos los DNS de Google listo, ya estamos eh, casi listos. Desactivamos la IP versión 6. Guardamos cambios. Eh, regresamos a, a esta parte. En opciones de adaptador. Y vamos a poner nuevamente el cambio de nuestra IP que actualizamos a nuestra antena. Que en este caso quedó en terminación 201. Correcto. Ok, vamos a aceptar, cerrar, y vemos que lo está identificando. Una vez identificado, nos vamos a cargar nuestra red. Le damos continuar en sí. Y bueno, nuevamente, metemos los datos de usuario y contraseña. Y bueno, ya estamos a punto de terminar. Verificamos los datos específicos de, de, nuestro, de nuestra configuración. La red, la IP. ¿Qué más? El servicio. No activamos nada por acá. En sistema, solamente desactivamos la actualización del firmware. El nombre lo ponemos aquí. Eh, antena cliente, ¿no? Antena cliente. Así se vería mejor para identificarlo. ¿no? Antena cliente. Eh, dejamos el Air Max. Activamos la fecha de configuración. La zona horaria. Y pues nada más. Aplicamos cambios. Perfecto. Y bueno, nada más. Ya tenemos casi todo listo. Regresamos a... Eh, la opción es de inalámbrico, ahora sí, entonces vamos a proceder a buscar nuestra red. Eh, pues aquí ya vieron cómo quedó, todo esto como tal, de esta manera se configura el, la antena en modo cliente, ¿vale? Ya vieron que la otra antena quedó quedó de otra forma, bien, perfecto, no vamos a poder entrar todavía a esta, porque no, todavía no estamos enlazado entonces vamos a seguir. Entonces, este, verificamos los cambios como tal y procedemos a hacer o a seleccionar, hacer un escaneo o a seleccionar. Bien. Vamos a esperar que nos aparezca las redes que están en el mismo ancho de canal y en la misma frecuencia. Si se fijan aquí en la parte derecha, frecuencia en gigahertz aparece 1 2 3 4 5 incluyendo la de nosotros, ¿no? Esta, ¿vale? Lo que pasa que los demás, pues, no se puede seleccionar, ¿no? No se va, no se va a poder seleccionar, ya que son, son una eh, red diferente, que manejan otra tecnología, son routers de Total Play, ahí está. Y, bueno, no sé qué se hace otro, que está oculta, ¿no? Y, bueno, pues, aquí pues vamos a seleccionar lo que es el punto de acceso que nosotros vamos a conectarnos con la tecnología AirMax AC y vamos a eh, seleccionarla o directamente fijarla al punto seleccionamos esa y vamos a teclear la contraseña que le pusimos al punto de acceso en este caso es esa una vez puesta la contraseña, fijado el punto, la MAC de la antena principal, el punto de acceso, le damos en guardar cambios. Perfecto. Para ir a, al tablero, vamos a fijarnos en el tablero y vamos a esperar que aparezcan los datos. Una vez que ya... Eh, estén los datos, pues va a aparecer aquí la otra antena. No, ahí está apareciendo los datos. Pero aquí nos hace falta eh, irnos otra vez en red y desactivar o ponerlo en modo automático. Protocolo de internet versión 4: propiedades. La ponemos en obtener dirección IP automáticamente. Le vamos a aceptar cerrar. Y ya nos va a aparecer la red que estemos conectado, ¿no? Prácticamente la antena, la, la red principal. Perfecto. Eh, refrescamos. Refrescamos. A cada una de las antenas para poder entrar a ellas. Para ver los datos de nuestro enlace. Perfecto, aquí tenemos la antena principal, que es la punto de acceso. Ahí ya está, ya nos está dando los datos específicos. Nos está apareciendo lo que es el, la potencia de 2DBMs. Otra vez nos está pidiendo. A ver, ¿por qué nos pide nuevamente? No tiene por qué hacerlo, pero bueno. Eh, se está desconectando, me parece que se está desconectando. Ok. me parece que aquí ya tenemos los datos los datos ya específicos y bueno, eh, si se fijan aquí pues ya tenemos un enlace y los datos que nos está dando aquí 345.60 megabytes dice aquí, es la capacidad de la antena bueno, la capacidad que nos está dando hasta el momento la, la antena, ¿no? Eh, esta antena soporta... Bueno, las antenas eh, LiveIn M5 segunda generación soportan hasta 450 megabytes, Entonces, casi, casi, casi está dando eh, su máxima potencia, ¿no? Su máximo, este, capacidad aquí, ¿vale? Todavía le falta aquí un un 100 más, ¿no? ¿No? Para que esté prácticamente... Eh, a su velocidad eh, normal, ¿no? o el límite. ¿no? Perfecto, aquí ya vemos entonces, ya tenemos un enlace, eh, tanto de la antena principal como la de cliente, aquí tenemos los datos específicos, la antena está recibiendo estos datos también, del lado cliente, y bueno, eh, ya la prueba de velocidad, pues, yo creo que nos va a llegar a una buena velocidad porque los las antenas tienen una buena conexión. Bien, vamos a esperar tantito los datos. Bien, vamos a hacer el text. Speak text. Y bueno, aquí tenemos... Una velocidad de 60 y de 64, casi 65, bueno ahí está, 65 de descarga y de subida tenemos 40 y tantos. Prácticamente está llegando a su nivel. Tenemos una capacidad de 95 megabytes de descarga reales, contratados. Y bueno, la velocidad de subida pues es la mitad no entonces quiere decir que pues estamos recibiendo una buena velocidad miren aquí nos entró nos apareció algo no una eh, un color que nos puede indicar que tenemos interferencia en este en esta frecuencia no vale bien estamos del lado del cliente sale si nosotros nos vamos del lado del de, eh, punto de acceso eh, pues no tenemos no tenemos este eh, interferencias en la frecuencia aquí lo que el, la antena cliente conexión place órale órale algo por ahí que está eh, estamos conectados con la I, dirección IP 200 no está afectando ok en la antena cliente, estamos en el lado cliente, si nos fijamos aquí dice antena cliente tenemos poquito de interferencia porque estamos del lado del cliente, vale porque estamos recibiendo otra señal sale, si estamos del lado del AP, del punto de acceso pues aquí vemos que está limpio, no, y aquí en el lado del cliente pues está algo así como que Interfiriendo poquito, pero no es nada. ¿Vale? Ahora sí, si nos vamos en las opciones de eh, esta parte de una varita mágica que dice Air Magic, vamos a encontrar, perdón, vamos a encontrar unos datos que, pues ahora sí que la varita mágica nos, nos da unos datos más específicos, más claros, más seguros, ¿no? Nos aparece ahí eh, las frecuencias eh, encontradas de. Eh, los DFC, ¿no? Las frecuencias DFC. Aquí está. Y las frecuencias eh, que posiblemente nos estamos conectando, ¿no? Con esta, ¿no? 57.55, 55. Nos está dando unos datos que realmente podamos ocupar. Aquí nos aparece la capacidad, capacidad máxima de cada ancho de canal. Aquí, si se fijan, nos aparece... Una velocidad y la capacidad, ¿no? Máxima capacidad. ¿Ok? Entonces, eh, como ustedes vieron, eh, aquí ya se activó otras de las opciones de esta barra, o estas herramientas. De la misma forma, del lado del cliente, se activan estas opciones. ¿no? ¿Vale? Esas opciones pueden variar según la capacidad y la señal de nuestra antena puede variar, ¿vale? Eh, un dato más importante es la parte de señal que estamos recibiendo, la señal que estamos recibiendo y el ruido de, de, cada, de cada antena, ¿no? Eh, pues aquí no tenemos mucho ruido, 95 dBm de ruido. La señal que estamos recibiendo es de 40 y de 44 del otro lado. Estos números no deben de variar mucho. Deben de estar en ese 40, 43, 40, 42, 40, 41, 40, 39, 40. Prácticamente estas, estos números eh, no deben de variar. Si están en verde, mucho que mejor, ¿no? Mucho que mejor. Si están en rojo, eh, pero igual, también es mejor. En caso que sea uno alto y otro bajo, no es, un, no es buena señal, ¿vale? Y pues la calidad de recepción, la calidad de recepción de, de la velocidad que estamos recibiendo y que está transmitiendo, pues debe de estar en este nivel, ¿no? Del nivel 6X al 8X para tener una buena calidad de señal. Si tenemos algo por acá, pues no tenemos buena calidad de enlace o de eh, recepción de señal. ¿Qué más? Pues prácticamente esto eh, sería lo más importante que tengan los números estables en este lado. Tanto este lado como este lado deben de tener su capacidad eh, lo más alto que se pueda, ¿no? Para que eh, nuestra antena estén transmitiendo en una velocidad, este, pues buena, ¿no? Entonces pues es lo que les quería mostrar mis queridos amigos eh... pues sin más que decir espero que les haya gustado esta configuración de estas dos antenas Lightbeam M5 segunda generación de la marca Ubiquiti pues mis queridos amigos espero que les haya gustado les dejo con este video no duden en contactarnos vamos a dejar un enlace de whatsapp en la descripción del video para que nos contacten y nos eh, contraten para eh, alguna asesoría. Eh, hacemos instalaciones eh, locales, foráneas, y bueno, tiene eh, precio adicional eh, dependiendo del lugar, ¿no? Vale, pues sin más que decir, no, nos vemos hasta la próxima. Chao.